Buenas, buenas. Bienvenidos para mi canal. Hoy les traigo este proyecto para hacer esta tabla para picar, que más que nada es decorativa. La vamos a hacer con dos maderas de colores diferentes, pino, cedro en este caso, o podemos utilizar otra madera que podemos llegar a tener como recorte en el taller o en casa. Si no tenemos las maderas con diferentes colores, las podemos teñir esta parte para que se diferencie de esta otra. ¿Les parece si lo hacemos en el taller? Vamos. ¡Gracias! les gustó denle un like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo